amigo viajero, en este video te muestro cómo se celebra la víspera de Año Nuevo... ...en San Antonio, Texas. Acompáñame. Y ya estamos yéndonos a San Antonio, son las 2 de la tarde aquí en Dallas. Les presento a Iván, mi esposo. Hola. Hoy estoy enojado con él porque no me acompañó a Monterrey en el video anterior. Dijo que iba a ir, pero bueno. Ahora vamos a San Antonio. Viajé con familia y en la camioneta de mi mamá. Salimos aproximadamente a las 2 de la tarde de Dallas. Hicimos una parada en el poblado de West. Aquí está Mari. Mi Hola man, de Mi hermana Mari. Aquí está Vanessa, amiga de la familia. Muchos años de Perú también. Mi mamá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Emily, saluda Emily, hola. Uh -huh. Y mi hermana Andrea. Uh -huh. Hola. Aquí se encuentra una panadería checa, reconocida por sus colachis. Panes rellenos de carnes, quesos o frutas. Hay sabores salados y dulces. Un clásico en la carretera 35. ¿Qué tal? Ya tengo mi bolsita, ahí está la salchicha, ven con el queso, mmm, qué rico. El camino a San Antonio nos tomó poco más de cuatro horas, llegamos antes de las 7 de la noche... Y nos hospedamos en el Hotel Embassy Suites, al sur de San Antonio. Estamos en el cuarto. Buscando dónde cenar decidimos ir a un popular restaurante Tex-Mex de San Antonio. Ya llegamos al restaurante en Mi Tierra para cenar. Todas las chicas se fueron ya adentro y nosotros estuvimos esperando porque hubo un incidente. Sí, estoy tan nervioso lo que acaba de pasar. <risa> parece que estaba intoxicada y empezó a decir cosas y luego el señor empezó a retarlo al policía le dijo que no que no le diga nada a su mujer e inmediatamente lo tumbaron al piso le pusieron las esposas en los pies y en las manos y luego la señora vino a pelearse con ellos sí, también pero, la, pero la esposaron te, te, te también, es, la esposaron. Sí, también esposaron pero te faltó decir que él, cuando fue a defender a su esposa como debe ser Empezó a atacar a la policía. Entonces le fue a la ah, sí. policía y yo creo que eso fue lo que detonó claro. El arresto. Porque lo arrestaron yo. Y ahorita escuché, están ahí llorando claro, y pues claro. bueno. Un alboroto tremendo. Bueno, pero, pero en mi tierra y vamos a cenar rico. Eso creo que comer. ¿Qué han pedido? ¿Todo bien? Bien, raro. del restaurante muy linda. El lugar es inmenso, pero estaba llenísimo. Quizá por eso la comida sufrió, porque no nos gustó mucho. Pedimos típicos platos como fajitas, enchiladas, flautas... Claro, al estilo Tex-Mex. El lugar está bonito, pero la comida para el precio de verdad no. Yo pagué 15 dólares por unas enchiladas que no tuyo ni chiste. No me gustaron, estaban feas, estaban muy tostadas frías. Medito abajo. Acabamos de estacionar el carro. Ahora estamos caminando hacia el parque, el Hemisphere Park, donde es la celebración de Año Nuevo. Dejamos a las chicas más cerca para buscar el estacionamiento y ahora nos vamos para allá a recibir el 2020. ¿Qué propósito tienes para el 2020, Iván? Quiero que me hace más tiempo. Algo más. Agarrar más. Algo más. A ah, Ser mejor persona. Seguimos caminando, ya se ve más gente. Y según internet esta es una de las celebraciones más grandes de Año Nuevo en Texas. Viene gente de todos lados, de México también muchas personas. Así que los fuegos artificiales deben estar muy buenos. ¿Qué te parece San Antonio? Ya habías venido también ¿no? Hola está muy bonito, me, me gusta mucho. Y la verdad tengo muchas ganas de festejar el primer día del año. Con mucha motivación, con mucha ganas de sea. Finalmente llegamos a los alrededores del Hemisphere Park. Aquí se concentra la mayor cantidad de gente para ver los fuegos artificiales. Hay música en vivo toda la noche y diferentes lugares donde comer y tomar. Se calcula que habían alrededor de 75 mil personas. Estamos atrapados, ya no podemos para recibir el 2020. Los fuegos artificiales se preparaban para salir alrededor de la Torre de las Américas. Five, four, three, two, one. No, ya estamos en el 2020. Yeah. Sí puedo, sí y ya después de los Juegos Artificiales termina el show y ya todos empiezan a ir a sus casas, a sus hoteles. <risa> ¡Feliz año! ¡Besito, Feliz besito! besito Mi mamá en la medianoche nos puso todos lentejas en el bolsillo. ¿Para qué son las lentejas? A ver, dime. Según Vanessa dice que es para la abundancia económica. Pensando en que gastaremos todo el dinero que nos darán las lentejas... ...nos fuimos a dormir. Mientras cuéntame cuáles son tus cábalas de año nuevo... ...y dale like al video. Buenos días, en este primero de enero del 2020. Que sea un año espectacular para todos. Ahora vamos a desayunar. El primer desayuno de este año. El desayuno está incluido con la estadía. Tiene muchas opciones, muy completo. Muy rico. Estamos esperando que bajen los demás y ya de aquí partimos a comer. No quieren ir a caminar a San Antonio, les dije no, no. No. ¿Ya quieres irte a Dallas? Ya me quiero ir a Dallas. Necesito descansar. Mañana es un día pesado. El miércoles a Y bueno entonces nos iremos después de comer. No es un frío. Al final sí caminamos un poco. ...hemos venido a una plaza comercial, a la plaza de comidas para que cada uno coma lo que quiera. Y ahora termina el viaje por Año Nuevo en San Antonio, así dejamos San Antonio. Si te gustó el video y te gusta viajar, no olvides suscribirte al canal. Cuéntame dónde recomiendas recibir Año Nuevo y nos vemos en un próximo viaje. Vamos a recibir el año en San Antonio, ¿eh?